Acá ya estamos en vivo, así que bienvenidos, estamos con Salvador, estamos con Cristian, estamos con Ingrid y es un honor que estén con nosotros. Yo voy a estar compartiéndoles el eh, link de Facebook. Eh, Facebook Live nos eh, ayuda un montón y gracias a Dios eh, esto funciona de una manera muy buena, muy fluida. Eh, tenemos que agradecer al Señor por la tecnología porque eh, nos ha salvado todo el, el tiempo de la pandemia. Eh, ha sido nuestra, nuestra ayuda porque no teníamos otra manera de poder eh, eh, estar transmitiendo. Y gracias a Dios el Señor nos ha dado esta, esta posibilidad. Así que, bueno, acá yo voy a intentar compartir. Creo que tengo acá... Un eco. Ah, ahí está. Listo. Ahí está funcionando y ya vamos a eh, comenzar. Sí, estoy poniendo. Creo que tengo un poco de, de delay. Sí. No está. La verdad es esta, están esperando los caramelitos de... Ah, ¿sí? Los caramelitos de... por ahora iba a traer palitos de la selva. Palitos de la selva. Sí, están esperando eso. Esa, la, la pura verdad es esa. Los caramelos de Margarita. Sí, Margarita este, nos está eh, mal acostumbrando Margarita, con esos caramelos sí. tan ricos. Y se generó todo Claro, y ahora sí que la, la expectativa, a ver, vendrá o no vendrá, tendremos los caramelos, no los tendremos. Eh, así que, bueno, ¿qué les parece si oramos y ya comenzamos? Ahí pude compartir el Facebook. Gracias a Dios, este, estamos eh, en celebremos la, eh, celebremos, no, el taller de crecimiento. Le tengo que agradecer al pastor García, me ha hecho una una propaganda al, al, al curso, al taller, muy bueno, el, el día domingo, así que muchas gracias. Y bueno, acá ya voy a poner, voy a habilitar los comentarios, les este, pongo buenas noches a los que están por Facebook y a los que nos están viendo, buenas noches, bienvenidos, y ya habilitamos los, los comentarios para poder ir trabajando de esta manera. Pero bueno, ¿qué les parece sí si oramos, sí? sí señor, gracias por esta tarde. Gracias. Gracias por el calor, gracias por este momento que podemos compartir de análisis, de abordaje, de estudio de tu palabra. Gracias porque en cada situación vos te estás manifestando. Y Señor, acá estamos en forma presencial, eh, algunas personas y, y otros están en forma virtual. Y las realidades que tenemos cada uno de nosotros son diferentes, pero tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Dios, tenemos... Eh, a quién acudir y cuando nos dirigimos a vos, no importa dónde estemos, no importa eh, en qué momento estemos, vos nos estás escuchando. Así que gracias porque sos ese Dios fiel, gracias porque, eh, como dice tu palabra y como dice Gálatas, Señor, vos eh, eh, nos diste esta salvación tan grande y fue el mejor regalo que, que nos pudiste dar, Señor, y por eso lo recibimos. Y no queremos eh, hacer nada que empañe esta salvación, Señor. Gracias por todo, gracias por este momento, gracias por esta tarde. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que bendigas a aquellos que lo están viendo en vivo y a aquellos que nos están viendo en forma diferida, en otro momento, Señor, bendecilos, tocalos, y que tu presencia, como siempre haces, Señor, tu presencia siempre nos rodea y nos ministra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Amén. acá está Ketty Biondi, dice presente, grande Ketty, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches y bueno, eh, nos convoca hoy, si por ahí lo tenés el, en, el, en nuestro estudio, eh, nos convoca el estudio número 3 de Gálatas, ¿sí? entonces ahí nos pide que nosotros podamos estar leyendo de Gálatas eh, capítulo 3, hola Edith Pérez, bendiciones, ¿sí? el capítulo 3 versículo 1 a el capítulo 4 versículo 7, hola Norma, bendiciones, ahí están este, colocando sus saludos y qué lindo que podamos estar aquí en, en este espacio presencial virtual. Ustedes saben que eh, eh, como yo les digo a mí me gusta mucho la, la presencialidad para poder estar eh, cara a cara, pero la virtualidad es algo que nos está dando eh, una, una eh, posibilidad que no las teníamos antes. Y me acuerdo antes, este, cuando arrancamos con los talleres de, de crecimiento, eh, teníamos eh, solamente el, el día de, de, del taller y había muchas personas que decían ¡Uy, pero yo lo no quiero hacer, yo lo no quiero tomar y, y no puedo porque es justo trabajo, porque estoy, estoy estudiando, porque... Bueno, esa hora se me complica. Y hoy, gracias a Dios, tenemos esta posibilidad. ¿Me no decís, Ketty, que se está escuchando bajo. A ver si podemos solucionar el problema del volumen. A ver, un segundito, Ketty. A ver, decime si lo escuchás un poquito mejor. ¿Sí? Hola, María Laura, bendiciones. Decime si se subió el, el volumen. Si no, acá voy a revisar la configuración del audio. A ver si el volumen está funcionando bien. Acá me está diciendo que está funcionando bien. ¿sí? Eh, si no, subo un poquito. A ver si subo un poquito el volumen. Hola, hola, ahí. Bueno, sé. Creo que, que se escuche un poquito más fuerte. Creería. ¿Sí? A ver. ¿Se está escuchando? Díganme si se escucha mejor. ¿Eh? Norma, muy bien. Ah, dice que ahí se escucha mejor. Ahí me está diciendo María Laura. ¿Sí? Ah, perfecto. Isaura, no te pudiste... Perfecto, perfecto. No te pudiste conectar desde la computadora. Pero bien. Bien, bueno, vamos a... Ah, ahora retumba, dice. Uy. Se ve que le puse demasiado volumen. A ver. Vamos a tratar de solucionar lo del volumen, el audio. Ahí está. A ver ahí. Espero que no retumbe ahí. ¿Sí? Avísenme cualquier cosita. Ahora tiene eco. Sí, pero creo que ahí vamos a tratar de solucionar lo del eco. ¿Sí? A ver. Espero que ahí se vaya solucionando. Porque estoy ocupando un micrófono ambiental. Por eso es el, el punto. Ahí lo que cancela... ¿Qué pasa ahí? Si se cancela el eco y si se escucha mejor. ¿Sí? Sigue con eco. Ahí bajó, dice Ketty. Perfecto, dice Norma. Y ahora está llegando Mario. Bendiciones, Mario. ¿Cómo andás? Bien, bendiciones, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Bienvenido. Sí, algo que toqué, sí, algo que toqué. A ver, a ver ahí, espero que ahí se escuche mejor. Yo no, al no tener el, el retorno de lo que está pasando, eh, no, no, no, no percibo auditivamente, así que disculpen esa, ese, ese problemita. Ahí lo puse como estaba. Espero que se, a ver, bueno, la idea sería que lo podamos escuchar todos, pero mientras tanto, después me dicen a ver si, si se va solucionando o no el tema del volumen, ahí estamos viendo en Galatas, ¿está bien el volumen? Bien el volumen? Ah, ¿vos escuchás bien ahí? Ah, ¿estás haciendo el, el monitoreo? Ah, perfecto, acá tenemos a alguien que nos está haciendo monitoreo desde su celular. Hay que ver si se escucha desde el celular, porque a veces cambia el volumen del celular a la computadora. A veces la computadora suele tener algún inconveniente, pero esperemos que, que se vaya normalizando. Bueno, vamos a leer entonces, primero, eh, Gálatas 3, del versículo 1 a el capítulo 4, versículo 7. ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si leemos esos versículos? Estamos trabajando con la Reina Valera 1960. Eh, algunos tienen otras versiones, pero para que nosotros podamos eh, tenerlas este, eh, en, en, un, en una versión eh, un poco unificada. Eh, yo te leo, a ver si te puedo compartir. Voy a intentar compartir eh, la pantalla. Sí. Claro. Norma nos dice que por el celular escucha perfecto. Sí, y creo que también estaba escuchando perfecto eh, eh, Isaura, que también escucha por el celular. Eh, a veces se modifica el, el volumen por el celular y, y no tiene esa... Eh, no tiene... O, o no sé, lo mejora el celular. Bueno, te comparto la Biblia. Ahí está, mira, Y dice... La Biblia, ahí en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, dice, «Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Es un signo de pregunta, ¿no? Y dice el 2, «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley?»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 que tiene que ver con todo este pasaje que hemos leído, del 3.1 al 4.7. Y me pregunta, ¿qué argumentos presenta Pablo en los siguientes pasajes para convencer a los gálatas que no tienen que obedecer la ley de Moisés para ser salvos y santos? Porque el grave problema acá que tenemos, el problema es este, que los gálatas estaban un poco eh, confundidos en cuanto a lo que verdaderamente era la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? Pablo les va a dar argumentos, va a decir, bueno, chicos, muchachos, chicas, escuchemos, pongámonos de acuerdo y tengamos el argumento o miremos por qué nosotros no deberíamos creer que la ley nos salva, sino que debemos creer que Jesucristo es el autor de nuestra salvación y que llegamos a la salvación no por las obras de la ley, sino por creer en Jesucristo. Entonces, claro, por la fe. Entonces Pablo presenta una serie de argumentos. Los argumentos de Pablo son sólidos y en esos argumentos nosotros vamos a intentar este, ir poniéndole este, eh, algún tipo de explicación a lo que nos va eh, indicando el estudio. ¿sí? Así que vos tenés ahí, el, nos dice Galatas 3, del 1 al 5, el argumento basado en cómo habían recibido el Espíritu, sí. Y volvemos a leer esos cinco versículos, ¿no? Esos cinco versículos dice: Oh gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos, Jes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: recibisteis el Espíritu por las obras de la ley.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 Eh, impulsiva con lo que dice, ¿no? La Reina Valera 60 dice Gálatas insensatos. Eh, ¿Quién tenía la NTV la nueva traducción viviente? Ah, Marí. Eh, la, señora, la señora de los caramelos que no vino, ¿viste? Y ahí la estamos extrañando. ¿viste? no pudo venir. No pudo venir, bueno. Pero fíjense, acá yo les estoy compartiendo a los que están en vivo, ahí por la, por la pantalla, les estoy compartiendo la... NTV Y dice, hay gálatas tontos, o sea, es más fuerte todavía para nuestro castellano actual, viste que por ahí insensatos medio que no lo tomamos muy en cuenta, viste sí, bueno, insensatos, pero acá esta nos crucifica, ¿no? Hay gálatas tontos, ¿no? Así le dice. Y, y mirá el, el, el tenor de la pregunta en la NTV dice, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado, el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu... ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Jesucristo. Entonces... Acá me lleva a esta pregunta, ¿no? El argumento basado en cómo habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los este, hermanos de Gálatas? ¿Sí? ¿Cómo lo recibieron? ¿Sí? Él les hace la pregunta en el versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, se responde el mismo Pablo, ¿no? Dice, recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo recibieron el, el Espíritu Santo a ellos? Por el Creyendo el mensaje acerca de Cristo. Entonces Pablo le dice, a ver, preguntémonos, ¿sí? Llegamos a esta situación. sí Y ustedes me están diciendo que ahora quieren volverse a la ley. Ustedes me están diciendo que este, la ley es el mejor camino para que ustedes puedan ser salvos, para que ustedes puedan regir su vida. ¿Sí? Se quieren judaizar, se quieren hacer judíos y como tanto, como judíos, respetar todos los lineamientos de, de que le dice la ley. ¿Sí? Entonces Pablo le pregunta, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la ley? ¿Por la ley? No, no, no, no, no. ¿Cumpliendo los ritos? ¿Cumpliendo las este, fiestas sagradas? ¿Cumpliendo este, todo lo que dice la ley en, en toda su, su dimensión? ¿O lo recibieron escuchando el mensaje de Jesucristo? Escuchando mensajes. Por, la fe. Por la fe. Entonces, Él les está diciendo, el, el mejor argumento es, volvamos atrás. Volvamos atrás y descubramos qué es lo que está pasando. No sé si te pasó alguna vez en tu vida que a mí también pasó muchas veces en la, en, en la mía, de haberme, este, eh, eh, haber tenido decisiones que no fueron correctas. ¿sí? No levantes la mano, pero seguramente que vos habrás tenido decisiones que no fueron correctas. ¿sí? Lo mejor que podemos hacer cuando nos damos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, y es peor cuando no nos damos cuenta, porque cuando no nos damos cuenta seguimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo sigo haciendo lo mismo, y sigo persistiendo en mi error, nunca voy a cambiar. Pero gracias a Dios, a vos, a mí, a todos, nos pasó que en un momento vino una gotita de, de, de sabiduría del Señor en nuestra mente y nos dimos cuenta, ¿sí? Que lo que estábamos haciendo estaba incorrecto. Perfecto. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando nos pasó eso y si nos vuelve a pasar, lo mejor que podemos hacer es volver al momento donde no nos habíamos equivocado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo que nos pasa a todos. ¿sí? Vos te das cuenta que tu vida está un poco desordenada, tu vida va un poco este, eh, a, los, a los golpes y no, no funciona todo, ¿no? Y vos automáticamente te preguntas, ¿cuándo mi vida funcionaba bien? Y ahí volvés para atrás, ¿no? Decís, ah, mi vida funcionaba bien, claro, ¿cuándo? Y ahí empezamos a recordar. ¿Cómo andás? Bienvenida. Eh, ¿Cuándo, por ejemplo, oraba? Entonces decís, ¡Ah! Y me parece que yo dejé de orar. ¿No es cierto? Me parece que yo dejé de orar, o me parece que mis momentos de oración son medio esporádicos, este, oro por los alimentos, oro por ahí este, cuando estoy en la iglesia y después ya no oro más. ¡Ah! Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Retroceder, e ir los pasos atrás y modificar esa situación. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Muchachos, chicas, si ustedes me dicen correctamente cuándo y cómo recibieron el Espíritu Santo, vamos a ver dónde está la verdad. Entonces, ¿cuándo lo reciben? Lo reciben cuando creen en Jesucristo, ¿no? Y eso le está diciendo mediante ustedes, claro, mediante la fe, ¿Cómo recibe el Espíritu? Creyendo en el mensaje de Cristo. Entonces dice: ese argumento es ya un argumento válido para que nosotros digamos: no, no podemos nosotros volvernos a la ley. No podemos volvernos a la ley. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos a la ley, estamos invalidando lo que nos había funcionado. ¿Sí? Entonces, Pablo le está haciendo un lindo razonamiento. Acá, la vieron, la, la, la NTB es media cruda, ¿no? Le dice tontos, dos veces le dice tontos, ¿viste? Como, muchachos, no son, no son nada inteligentes. Sí, creo que hay otra versión que dice, otra palabra que no es tampoco muy... Tengo la, NBI. la NBI, ¿qué dice la NBI? Eh, venía escuchando por el celular, recién acá. ¿Se escucha bien por el celular? Sí, el mío Claro, pues estamos teniendo un problema de sonido. Venía caminando y venía todo el y reñía Ah, se escuchaba bien. Sí, sí, bueno, sí. se ve que debe ser por ahí con las computadoras el problema. Puede ser. Perdón, Puede ¿qué versículo... 2? El 3.1. El 3.1. Sí, acá yo ya lo tengo, pero léelo, dale. Dice, la fe o la observancia de la ley. Gálate tu Gálatas Torpes, ¿quién ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan raramente? O sea, le, ahí está también, le dice Torpes, ¿no? El otro le decía tontos y este, la es Reina Valera insensato, dice insensatos, ¿no? Y vuelvo a repetir lo de hechizados. es como que estaban hechizados, como que estaban fuera de sus eh, cabales... Eh, eh, posibilidades de tomar decisiones sabias. sí, Como que vino un hechizo sobre ellos. Y hay veces que estamos nosotros así. Y está interesante esto, porque esto me está diciendo a mí, este, bueno, acá estos hermanos, los hermanos de, de, de Galacia, se estaban equivocando. ¿Cuántas veces me equivoqué yo? Y bueno, no, cuando me equivoco, reconozco yo, y ojalá por ahí te compartís vos la, la, la, el mismo pensamiento. Cuando yo me equivoco, no me gusta que vengan y que me digan, che, tonto, ¿qué estás haciendo? Pero reconozco que también es necesario que me lo digan. Porque si no me lo dicen, es como que no, recapacito. no recapacito. ¿Me acuerdo? Tuve una, este, una conversación familiar eh, hace unos años atrás y cuando me, me, me dijeron algo que yo no estaba haciendo bien, no me gustó nada. No es que me, nos peleábamos ni nada por el estilo, pero no me gustó que me dijeran algo que yo no estaba haciendo bien. Ahora, después, cuando fui al Señor y cuando oré, el Señor me dice, ya no sé cómo hablarte. Utilicé a tu, tu familia, porque no me escuchás. Sos muy cabeza dura. Y entonces, claro, viste como que el Señor me pegó una, una frenada de... De, de, de, de carro y me dijo: Che, dale, abrí la cabeza, te hablé de tantas maneras. Bueno, y, y ahora uso tu familia, ya no sé cómo decirte las cosas, me dice el Señor, ¿no? Y bueno, ¿qué tuve que hacer? Tuve que cambiar, porque no puedo seguir en el error. Esto es lo que estaba queriendo lograr Pablo. Pablo le está diciendo: Muchachos, chicas, esto no está bien. ¿Cómo recibieron el espíritu ustedes? A través de la ley. No, lo reciben a través de Jesucristo. ¿sí? Ese es el primer argumento. Ahora vamos al segundo argumento, porque no se queda ahí. Pablo dice, bueno, listo, ya está, ¿eh? ya les dije y listo. Es como que Pablo este, tira varios argumentos. Del 6 al 9 dice el argumento sobre quiénes son hijos de Abraham. Entonces él dice, ¿por qué? ¿Por qué dice esto de los hijos de Abraham? Esto es clave. Los judíos se consideraban, el pueblo de Dios, porque son el pueblo descendiente de los hijos de Abraham. Y recuerden ustedes la promesa del de, eh, señor Abraham que le dijo, te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Ahí, Génesis 12. Entonces, el pueblo judío dice, nosotros somos los legítimos hijos de Abraham. ¿Eh? Nosotros somos los que tenemos, claro, nosotros tenemos la autoridad para decir, bueno, a, si alguien puede decir algo de Abraham, nosotros podemos decir que somos sus descendientes. Ahora Pablo dice, vamos a revisar eso. Entonces nos lleva a los versículos 6 al 9. ¿sí? Entonces, ahí la Reina Valera, voy a volver a la Reina Valera, perdonen que acá estoy buscando la Reina Valera porque recién me fui a otras. ¿Eh? A ver...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 Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué le dice entonces Pablo a los que argumentaban nosotros somos los hijos de Abraham? Le dice, revisemos esa afirmación. ¿Eso te estás diciendo? Es una afirmación que como mínimo la tenemos que observar. Y cuando observa en esto, le está diciendo algo mucho más fuerte. Le está diciendo, ¿cómo creyó Abraham a Dios? ¿Por su sangre? ¿Por ser semita? ¿Por este, eh, ser el que iba a, a, a ser el padre de toda la nación de Israel? ¿O cómo le cree Abraham a Dios? ¿Cómo le creyó? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Porque si vamos al caso... Nadie le predicó a Abraham. No tuvo un mentor que diga, bueno, Abraham, mira, vos tenés que conocer a Dios, Dios es el creador del cielo, de la tierra. Nadie le predicó a Abraham. Abraham se acerca a Dios mirando, mirando la, la naturaleza, mirando este, la luna, mirando el sol, y diciendo, bueno, acá hay un, un, un creador. Y cuando este, reconoce a Dios como creador, comienza a orar. Y cuando comienza a orar, comienza a tener un diálogo con Dios. Por eso Abraham se transforma en el amigo de Dios. Y por eso dice el 3.6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea, el hecho trascendental de la bendición de Dios sobre Abraham es la fe. Y entonces argumenta lo mismo Pablo cuando dice, por la fe, por la misma fe, los gentiles son... Hijos de Abraham, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? A mí me gusta ese pasaje que dice todas las familias. Pero está bueno lo de las naciones, porque entonces une, hace universal el mensaje de Cristo. Y no estoy hablando de la iglesia universal, sino que estoy diciendo que... Claro, <risa> claro, no, no, no, no hablo de eso. Estoy hablando de lo universal del mensaje de la fe. Entonces... Eso lo está diciendo. Bueno, segundo argumento de por qué no tenemos que estar volviéndonos a la ley es porque realmente la fe nos hace hijos de Abraham a todos. Entonces, vos podés decir, yo soy hijo de Abraham porque tengo en mi, eh, en mi ADN, cuando hago mi ADN este, eh, bioquímico, eh, me sale que este, eh, yo soy descendiente de Abraham. ¡Wow! ¡Qué bueno! Espectacular, te felicito, le dice Pablo. Pero eso no te hace ser una persona de fe. Que vos tengas el, el, este, el componente este, de, de, de, del ADN de Abraham. No te hace ser una persona de fe. Como no me hace a mí ser una persona de fe si mi madre o si mi padre son personas de fe. Claro que sí. ¿Se entiende? Entonces, no llego al conocimiento de Dios por mi linaje, por mi sangre, por mi estatus este, eh, por, por social. No llego. Y eso le está diciendo, ustedes, si se dicen hijos de Abraham, y si vos querés ser un verdadero hijo de Abraham, tenés que llegar al Señor a través de la fe. ¿Sí? Entonces, segundo argumento. El argumento sobre quiénes son hijos de Abraham. Tercer argumento. El argumento sobre la maldición y la bendición. Hasta acá este, dijiste que que te había costado un poquito. Sí, no, la fe lo había notado pero el segundo, no entiendo. Y el primero? El primero. Te no, había costado un poquito. Sí, yo había puesto oír con fe, pero no era no volver atrás supongo. No, no, pero sí, también es el oír con fe. Está bien lo tuyo. Pero el que de... Claro. Bien. Entonces acá el argumento que les. El tercer argumento que hace es sobre la maldición y la bendición. Y acá este nos interesa a todos porque decimos todos queremos bendición, ninguno queremos maldición. Entonces, ¿qué dice Pablo de estas dos cosas? Dice, mira lo que dice del versículo 10, ¿sí? y mira cómo se nos comienza a aclarar todo con estas preguntas. Viste, cuando vos lees todo junto decís, se parece que es un palabrerío bastante fuerte y es como que es difícil de, de entender. Ahora, cuando nos vamos haciendo estas preguntas como que la palabra comienza a tener mucho más sentido. Mirá el, el, el 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y acá tira este pasaje espectacular, dice, porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Eh? Vos tenés la, la, la Reina Valera, y ahí seguramente que hay una letra D, ¿no? Sí. Y sí, sí. abajo, ¿qué referencia te dice? Abajo ah, tiene de... ah, de... Deuteronomio 26, 26, de... el Deuteronomio 3.10, 27 ah, 26. Ah, Entonces, ahí en esos pasajes, en Deuteronomio 3, 10 y 27, 16, ¿así? Sí. Bueno, en esos pasajes está esta afirmación. Lo mismo que tenía acá. Exactamente. Dice maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, o sea al no cumplir una sola cosita de la ley ya soy maldito entonces me mando una macana y soy maldito y dice y le, le, le, le, reafirma en el 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí nos da otro pasaje, otra referencia, la letra E. ¿eh? ¿En dónde está? ¿Qué, qué... Abacú. 2, Abacú 2.4. Abacú 2.4 dice esto. Claro, el justo por su fe vivirá. Entonces acá está diciendo otra cosa. Y el 12 dice... Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, y ahí vuelve a la referencia, ¿sí? Ahí qué versículo te dice la reina Valera, en el G? Levítico 3.12. Claro, Levítico 3.12 dice que todo el que es colgado en un madero es maldito y ahí se hace maldito Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, acá te hace un argumento espectacular. Te lleva a los pasajes del Antiguo Testamento donde te dice que si no cumplís toda la ley, ya sos maldito, y que el justo por la fe va a vivir, no por la ley, te lo hace acordar, y no solo eso, sino que te dice que el que hace esto va a vivir. Hay un ensayo de música, así que si sale musiquita, tenemos música de fondo, así que estamos bárbaros. Espectacular. Entonces, ¿qué me dice? Claro, ¿viste? Tenemos hasta música de fondo, ¿viste? Espectacular lo que, lo que estamos haciendo acá. Dice, para que en Cristo Jesús el 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, Pablo le está diciendo, si vos querés volver a la ley, te vas a volver a ser una persona maldecida. Porque si no cumplís la ley, sos maldito. Y ahora, si vos querés estar realmente bendecido, ¿qué tenés que hacer? Tener fe. ¿Por qué? Porque solamente por la fe nosotros recibimos la promesa del Espíritu. Pablo le está dando vuelta a todos los argumentos. Por eso es tan buena esta carta. Esta carta es muy, eh, muy doctrinal. Es una carta donde nosotros tenemos la doctrina de la gracia espectacularmente explicada por Pablo. Y el, el otro argumento que tiene es el del Gálatas 3.15-18 que dice el argumento sobre el orden en que se dieron la promesa y la ley. Entonces dice, a ver... ¿Qué es primero? Escucha porque esta es la, la, la gran pregunta y acá lo vas a entender y, a, y aquí se va a aclarar. Mira, Pablo les pregunta. En, en, en términos castellanos para nosotros, le dice, lo que viene primero es más importante en orden, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, todo lo que está arriba de la lista suele ser lo más importante, lo que está abajo de la lista suele ser lo menos importante, o sea, como que... El, el grado de importancia va por grado de orden, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver qué vino primero. ¿Vino primero la ley o vino primero la promesa? Eso lo está diciendo Pablo, ¿sí? ¿Qué hagamos? Y mirá lo que dice el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, acá ya está diciendo, bueno, ya no les doy un, un argumento espiritual, sino humanamente nosotros. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni la añade. Y entonces dice, bueno, ¿qué pacto vino primero? ¿Vino primero el pacto de la ley o el pacto, de la, el pacto de, la ley. ¿No? El de la promesa? No, el de la promesa. Mira lo que dice el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente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 eh, ahí está, claro, ahí está. La Reina Valera este, es como que complica ahí un poco el, el castellano. Pero lo vamos a leer en la eh, NTV mirá, ¿sí? Son 15 al 18, ¿no? Entonces vamos ahí, a la NTV espera que ahí estoy compartiendo. La NTB dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como significara, si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Qué, qué está diciendo? Dios no anula la promesa cuando hizo el pacto con Abraham. La ley complementa la promesa, pero lo primero fue la promesa, no la ley. Porque si Dios hubiera querido hacer un pacto con Abraham, hubiera hecho el pacto de la ley con Abraham. Pero no lo hizo, sino que dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo que está diciendo este, acá Pablo. Pablo le está diciendo, la ley es un complemento y que nos lleva a Cristo, pero la ley no anula a la promesa. Porque ¿qué vino primero? La promesa. Y, y él lo pone a Abraham, dice, bueno, si Abraham es nuestro, este, eh, nuestro prócer, ¿sí? si Abraham es nuestro patriarca, si Abraham es la referencia que tenemos, bueno, vamos a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Dios le dio la ley a Abraham o le dio la promesa a Abraham? Le dio la promesa. Le dio la promesa. Entonces, ¿y cuándo da la ley? Dice, 430 años después, con Moisés. ¿sí? Esa ley... ¿Anula la promesa? No. Entonces no. le está diciendo, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Entonces, lo importante acá es ver qué vino primero en este argumento. El argumento es, ¿qué apareció primero? La promesa. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La promesa o la ley? La promesa. Entonces ahí es, es, es, es todo este tema nuestro. Volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo al mismo tema. Le está diciendo, ustedes no se dan cuenta, por eso les dijo tontos, o insensatos, o cómo le dijo, torpes. ¿Eh? Idiota, dice otra, otra versión, ¿no? Más fuerte todavía. Si nos dijeran idiotas a nosotros, nos levantaríamos y diríamos, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa, Pablo? Eh, claro, Pablo, me parece que se te fue un poco el vocabulario, Pablo. ¿Sí? No, claro, si te salió la cadena, andás por la, viste lo que estuvo en el retiro de matrimonio, andás por la colectora, viste. No andás por la... Bueno, y entonces, ahora se mete la ley, ¿sí? Argumenta. Primero argumentó cómo reciben el Espíritu Santo. Argumentó quiénes son los hijos de Abraham. Argumentó la bendición y la maldición. Argumentó sobre el orden, o sea, ¿qué apareció primero? La ley o la promesa, ¿sí? Y ahora va a argumentar sobre el propósito de la ley. ¿Para qué vino la ley? Entonces dice, bueno, si la promesa es más importante, ahora Pablo dice, bueno, ahora te argumento con el propósito de la ley. Vamos, el argumento del propósito de la ley están en los versículos 19 al 24. ¿sí? Entonces, 19 al 24 me dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa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 El, que, el, el criado que llevaba eh, a estudiar a un, este, a un eh, amo, pero pequeñito, ¿sí? A un, a un, niño. A un niño. ¿Viste? Sería como, eh, a ver... Como la nana. exactamente a partir, no a estudiar. Claro. No era el que le enseñaba. No, no. Era el que le llevaba, era el que le ayudaba, el que le ayudaba con las tareas, el que le ayudaba a que este vaya bien en sus estudios, el que lo llevaba el que vaya a aprender, ¿sí? Entonces la ley es eso, la ley es nuestro ayo. ¿sí? ¿Eh? La ley nos lleva a Jesucristo, por eso el argumento de la ley acá está reclaro claro, pero si no lo leemos en, la, en, en otra versión, mirá, en la versión de Biblia, palabra de Dios para todos, ahí te leo estos versículos, mira 19 al 24, que también la aclara bastante, mira Dice, entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquel descendiente que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Pero no hay necesidad de un mediador cuando el asunto tiene que ver con uno solo, y Dios es uno solo. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Si hubiera una ley que pudiera dar vida a la gente, entonces podríamos estar bien con Dios cumpliendo la ley. Pero la Escritura dice que todos son prisioneros del pecado para que los que tienen fe en Jesucristo puedan recibir la promesa de Dios. Antes de llegar la fe, éramos prisioneros de la ley. No tuvimos libertad sino hasta que Dios nos mostró el camino de la fe que llegaba. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. Cuando llegó Cristo pudimos estar bien con Dios a través de de la fe. Entonces, lo que está diciendo, acá un poquito más claro con esta versión, la ley vino para que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Cristo. La ley vino para que nosotros podamos darnos cuenta que el pecado era tan abrumador sobre nuestros, sobre nuestros hombros que no nos podíamos pagar. La ley no vino para que nosotros cumplamos la ley, sino para darnos cuenta de que no la podíamos cumplir. Claro, la ley me muestra a mí que yo soy una persona imperfecta que nunca voy a lograr cumplir todo. Porque siempre se me va a zafar, aunque sea uno. ¿Sí? No hay justo ni aún un, uno. Todos somos pecadores, todos andamos como becas descarriadas. Para eso vino la ley, para mostrarme la necesidad de que Jesucristo pague por mis pecados. ¿Sí? Entonces, yo necesito la salvación a través de Jesucristo. Y por eso el argumento sobre el propósito de la ley le da más razón a lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no volvamos a la ley. Si la ley es solamente una muestra, ¿para qué queremos volver a la ley? Y entonces ahí va a los últimos versículos. El argumento basado en la adopción como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces dice, bueno, a ver, ya que estamos en todo esto, vayamos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 Dios me adopta como su hijo y me vuelve me vuelve como un hijo adoptado. ¿Viste las leyes de adopción que te dicen que si vos adoptás a un hijo, todos los bienes tuyos también tienen que derivar para tu hijo? ¿Sí? Tu hijo adoptado. Por más que vos tengas hijos con este, eh, la legalidad de ser hijos tuyos, los adoptados tienen el mismo derecho. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Todos los que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo somos hijos de Dios y ahora tenemos derechos. Ahora tenemos toda todo la, la herencia de Dios. Entonces, como somos herederos de Dios, ahora le podemos decir papito, abba padre, papito lindo, y le podemos abrazar, y él nos recibe. Entonces, esto no lo hizo la ley. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Y lo que le está diciendo es, ¿ustedes se quieren perder todo esto? ¿Vos querés perder tu adopción en Cristo? ¿Vos querés perder la promesa del Espíritu Santo? ¿Vos querés perder la promesa en fe de Abraham? ¿Vos realmente estás pensando lo que estás diciendo? Esto como, como que alguien te diga, este, eh, suponete, ¿no? Eh, te ganaste, no sé, te ganaste la lotería. Viste, vos decir wow, me gané la lotería. Sí, no sé, creo que la otra vez, el Kini 6 estaba por 300 y pico millones de pesos. ¿No? Y vos, rápido, ¿no? Pensás, decís, aquí ah, lo que haría con esta plata. ¿No? Con 300 y pico de millones de pesos, ¿qué haría? no Y bueno, lo primero que harías es pagar al Estado porque creo que te sacan como el 35%, ¿no? Sí, o sea que no te van a quedar 300, te van a quedar 100 y pico, pero bueno, no importa. Después que, te, que, que, que pagaste, decías, a ver, ¿qué hago? Bueno, el tema es que tengas el boleto y que nunca lo vayas a cobrar. ¿Y por qué no lo vas a cobrar? No, mañana voy. No, no sé. No, no sé si me conviene. No. ¿Y vos qué le dirías a ese? Sí. andá y cobrarlo, ¿no? Deja de tontear. Andá y cobrarlo porque creo que te dan un... Hay un... Hay un tiempo, ¿no? Creo que no hay un tiempo. Si hay un tiempo, pues se puede caducar. No se presenta caducar. Claro que se caduca, ¿no? Creo que son 30 días. Sí, sí. ¿Sí, no? 30 o 15 días. así. le diría, ché, dale. No no, sé, te pasaría a vos, diría, yo mañana estoy ahí. Cobrando, ¿no? Pero hay gente que no. Y esto es lo que está diciendo Pablo. El bautismo. El ala del bautismo en Cristo fuimos bautizados porque ellos fueron bautizados fuimos bautizados en Cristo qué estamos haciendo estamos perdiéndonos el premio mayor imagínate que si hoy nosotros decimos el premio claro, el premio este, eh, económico decimos bueno el premio económico está buenísimo pero estamos con el premio mayor que es Jesucristo Jesucristo que tenés vida eterna por la eternidad o sea o sea, dije una redundancia, ¿no? En vida eterna y eternidad es lo mismo. Pero no nos podemos perder esto. Eso lo está diciendo Pablo. ¿Se entendieron estas preguntas, sí, estas consignas? ¿Vieron que cuando aparecen estas consignas la, la situación a nosotros se nos aclara mucho más? Claro, No, pero es como que eh, cuando vamos leyendo versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, por eso lo que estamos haciendo es, una, este, es un estudio inductivo nos va induciendo el mismo estudio a que nosotros vayamos comprendiendo ¿hay alguna pregunta sobre esto? sobre este pasaje ¿sí? bueno, ¿qué les parece si oramos? y yo quiero agradecerle al Señor porque pase lo que pase yo sé que este, eh, algunos dicen toco madera viste y lo dicen así porque dicen, no quiero que me pase nada pero no importa, pase lo que pase Ahí me parece que se me fue la, la camarita acá. Esperen que voy a solucionar mi cámara. A ver, ahí está. Me pase a mí, te pase a vos. Lo que nos pase, si vos creíste en Jesucristo, si yo creí en Jesucristo, si soy salvo, en el momento en que deje de existir físicamente voy a estar con Jesucristo. Voy a tener toda, todas las promesas y herencias en Cristo. Y yo me considero, y ojalá que vos te consideres, una persona bendita por Cristo. Bendita por Cristo. ¿sí? Así que, ¿qué les parece si oramos y, y declaramos esta bendición sobre nuestras vidas? Yo sé que Satanás nos quiere robar, siempre nos, quiere, nos quiso robar, y siempre quiere robarnos la bendición. A mí me, me gustó algo que nos había explicado, creo que en el retiro de matrimonios, eh, nos explicó el Pastor García que él viene a robarnos la alegría. La alegría de lo que tenemos. En el matrimonio te quiere robar la alegría, pero también en tu vida. La alegría. Vos estás en un día este, bendecido por Dios y Satanás va a tratar de robarte la alegría. ¿Cómo? Poniéndote una traba, poniéndote una, una situación no deseada, quitándote por ahí la, la paz. ¿no? Y entonces vos... Estabas alegre, estabas adorando a Dios y Él te quiere robar la alegría. Como no te puede robar la salvación, intenta robarte la alegría de que vos seas salvo. Y como a veces lo logra y nosotros a veces caemos en la trampa, porque todos caemos, entonces nos perdemos de ser más bendecidos por Dios. Pero Dios nos quiere bendecir. ¿verdad? Dios te quiere bendecir. Y la intención de Dios es lo mismo que le dijo a Abraham. ¿Eh? Voy a bendecir al que te bendice, voy a maldecir al que te maldice, y en vos voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que esa bendición la tenemos. Y eso no vino por la ley, eso vino por la promesa de Dios a un hombre que le dijo, le creo a Dios. Y acá tenemos mujeres y varones que le dicen, yo le creo a Dios. ¿Y ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por esta noche. Gracias porque te creemos, Señor. Y gracias porque esa bendición que le diste a Abraham, hoy nos llega a nosotros. En el 2021 me está llegando a mí, a mis hermanas, a mis hermanos. Y Señor, hoy nos declaramos benditos por ti, Señor. Benditos en las, en las bendiciones tuyas, Señor. Y Señor, nos declaramos que esa bendición nos llega y Señor se, también se traslada a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestras familias. Porque en cada uno de nosotros... La bendición, Señor, alcanza a las familias de la tierra. Alcanza a mi familia, a las familias que me rodean. Y Señor, vos estás haciéndome a mí una persona de bendición. Un varón, una mujer de bendición. Y Señor, esa bendición la tenemos hoy. Y Señor, gracias por el apóstol Pablo que nos dejó estas palabras tan claras. Para que no volvamos atrás, sino que avancemos en nuestra fe. Y que tomemos tus promesas, Señor. Que esas promesas nos hagan a cada uno de nosotros hijos, hijas bendecidas por ti, Señor. Por eso en esta noche nos ponemos bajo tu autoridad y resistimos toda obra del enemigo. Toda mentira de Satanás que viene para robarnos la alegría de la salvación en el nombre de Jesús. La resistimos y hoy, Señor, tomamos tus promesas. Promesas de bendición, promesas de paz, promesas de prosperidad, promesas de abundancia en ti, Señor, promesas de todo, todo un desarrollo espiritual en ti, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos levantas como tus hijas, como tus hijos. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y bueno, espero que este, eh, se haya podido escuchar, perdón por el volumen, Voy a intentar después traer otro micrófono a ver si podemos tener mejores este, resultados. Así que que Dios los bendiga. Y bueno, estamos viéndonos el próximo martes a las 20 horas. Siempre a esa hora intentamos estar en, en, en horario para poder comenzar la transmisión. Así que que dios les bendiga. Chau Edith, chau Norma, chau Hilda, chau Ketty, chau Isaura, todos los que estuvieron allí. Este, en, chau Hilda. Eh, en la transmisión y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en vivo y en directo este, a mí ya, ya me está tomando la voz del, del aire acondicionado pero está muy bueno, así que gracias Isaura, gracias María y Laura, bendiciones nos vemos, que el Señor les bendiga hasta la semana que viene chao chao